Queridos estudiantes, para mí es un gusto nuevamente poder hacer un video para, eh, de alguna u otra forma, ayudar en el proceso contable y también tributario. Bueno, en este momento lo que vamos a realizar es prácticamente una contabilización de una venta de un vehículo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos los datos. Tenemos un vehículo que cuesta 25 mil dólares y obviamente también tenemos una depreciación acumulada de vehículos. Eh, tenemos la preocupación... ¿De cuándo eh, compramos el vehículo? No, no necesariamente, porque ya tenemos la depreciación acumulada. Se puede determinar exactamente cuándo, eh, de acuerdo a ciertos cálculos eh, o, o fechas aproximadas. Pero lo primero que tenemos que sacar es el vehículo. El vehículo, ustedes saben que se deprecia prácticamente, si nosotros le ponemos aquí, se deprecia a razón del 20% anual. Esto significa prácticamente 5 años. Si nosotros hacemos la depreciación, comúnmente como se debe hacer entonces tenemos aquí una depreciación eh, que le podemos multiplicar los 25 mil dólares por el 20% dividirle simplemente por el valor o el valor de 5 bueno, en todo caso aquí nos está diciendo que se vende un vehículo a 21 mil dólares no nos dice exactamente cuándo pero lo vamos a poner vamos a poner una fecha exacta eh, o por lo menos un mes eh, vamos a decir que nosotros le vamos a vender en, en el año contiguo, puede ser 2022 en este caso le vamos a colocar que lo vamos a vender en junio ¿de acuerdo? en donde se produce la venta en junio vamos a poner 2022 bueno, esto nos da un parámetro fundamental ¿por qué razón? porque la depreciación obviamente ahorita que hemos sacado eh, se da en forma anual pero cuando nosotros vendemos el vehículo tenemos que hacer el cálculo obviamente del tiempo transcurrido como tal ¿de acuerdo? aquí vamos a ponerle esta depreciación que tenemos aquí le vamos a poner como un dato anual ahora el mismo vehículo vamos a colocarle que hay una depreciación ¿cierto? pero tenemos que sacar la parte proporcional. Entonces, eso significa que tenemos que contabilizar. Vamos a ver cuántos meses han sido, ¿no es cierto? Enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, ¿no es cierto? Son seis meses. Entonces, eso significa que vamos a ponerle el valor de 25.000 para hacer el cálculo completo por el 20% por 20%. Si es que nosotros queremos hacer 6 meses dividido para 12. Entonces, ahí tenemos la parte proporcional que de, en definitiva sería la mitad, ¿no? Como nosotros podemos observar. Entonces, tenemos que en este rato hacer primeramente la depreciación del vehículo, ¿no? A la fecha correspondiente. Entonces, ponemos depreciación, ¿no es cierto?, del vehículo. contra la depreciación acumulada, ¿no es cierto? Vamos a colocarle, vamos a hacerle directamente para no estar copiando. Listo, entonces tenemos la depreciación acumulada del vehículo. Bueno, vamos a aumentar una, una columna, vamos a insertar, ahí creo que estamos un poquito mejor. Entonces vamos a hacer la transacción, entonces vamos a colocar para que sean automatizados los 2.500 contra los 2.500. ¿De acuerdo? Una depreciación va a representar directamente al gasto y la otra depreciación obviamente va a ser en activos, eh, pero con signo negativo, ¿no? Para, obviamente, de determinar el valor real del vehículo. Entonces, en este caso vamos a crear otra T. Vamos a poner aquí. Sí. Vamos a hacerlo... Vamos a poner aquí el ancho, perdón. Vamos a poner dos, para que esté todo prácticamente bonito. Entonces vamos a colocar la depreciación del vehículo. Y aquí tenemos, ¿no? Entonces la depreciación del vehículo va a ser el valor de 2.500. Y la depreciación acumulada va a tener el valor de 2.500. Como les decía anteriormente, el valor que tenemos, en, en, en, eh, digamos, anterior podríamos determinar cuánto tiempo, pero ustedes ven que es un poquito más de un año, ¿no? Eh, que tendría que haberse depreciado y tiene una depreciación acumulada en ese sentido. Bueno, ahora, lo que nosotros tenemos que sacar es el valor, que eh, aquí tendríamos que sacar el total, ¿no? Entonces vamos a sumar los dos valores. Nos va a salir el valor de 9 mil dólares, ¿de acuerdo? Sí esta depreciación que nosotros vemos acá depreciación del vehículo va al gasto entonces no nos interesa para efectos de esta venta por el momento entonces aquí tenemos el valor de la depreciación bien lo que nos falta para terminar con la transacción o bueno para seguir con la transacción sería de determinar el valor real que nosotros tenemos del vehículo no entonces tenemos que cruzar las cuentas cerramos una cuenta que sería la depreciación acumulada de vehículo y la colocamos ese mismo valor al vehículo porque queremos saber el valor contable real. Entonces, como nosotros tenemos un saldo acreedor en la depreciación del vehículo, vamos a colocarle en este momento como saldo deudor. ¿De acuerdo? Y el valor obviamente va a ser los 9 mil dólares. Bien, como habíamos dicho, vamos a cruzar con la cuenta de vehículo. Como ustedes pueden observar, tiene que ser el mismo valor, ¿no? Bueno, aquí le vamos a poner 9.000. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, al momento que nosotros registramos, vamos a registrar el valor de 9.000 y automáticamente esta cuenta se cierra. Queda un valor en cero. Y obviamente también tenemos que registrar el valor de los vehículos, que sería 9.000 dólares. Ahora, ¿qué tenemos que sacar? Obviamente el valor total. Y este valor total sería la resta de los 25 menos los 9.000 O sea, aquí obtenemos que goza el valor total en litros. Bien. Ya, teniendo eso, ¿qué es lo que nos resta hacer? Obviamente la venta del vehículo. Entonces la venta del vehículo... Nos están diciendo que se vendió en el valor de 21 mil dólares. Pero tenemos en valor en libros de 16 mil dólares. Eso significa que el valor que estamos vendiendo es superior al valor que tenemos contable. Eso significa que va a tener, vamos a tener una ganancia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a ingresar? Bueno, en este caso va a ingresar, vamos a tomar en cuenta que no hay impuestos, nada de eso por el momento. Y lo que vamos a ir registrando. ¿Qué va a ingresar? ¿No es cierto? En este caso va a ingresar, vamos a poner bancos, vamos a ponerle bancos, ¿no es cierto? El valor de 21 mil dólares. ¿De acuerdo? Vamos a poner la cuenta también que tenemos aquí de vehículos, ¿no es cierto? El valor total va a ser de 16 mil dólares. Pero eso significa que va a haber una diferencia. Ya vamos a ver. Entonces, al momento que vemos esta diferencia, va a generarse una ganancia en la venta del vehículo. Vamos a poner ganancia, venta, vehículo. Entonces sacamos la diferencia. 21.000 menos los mil nos va a quedar un valor de 5.000 dólares. Vamos a registrar. ¿Qué es lo que sucede? Los 16.000 dólares que tenemos aquí. Esta cuenta automáticamente se cierra. Eh, vamos a crear la cuenta de bancos vamos a ponerle por acá de acuerdo, vamos a ponerle bancos y vamos a copiar el valor que tenemos de 20 mil dólares pero adicionalmente de esa cuenta lo que nosotros tenemos que sacar ¿sí? eh, o también registrar es la ganancia vamos a ponerle esto un poquito más acá abajo vamos a copiar la cuenta a ponerle por aquí sí. esta cuenta de ganancia eh, venta del vehículo y obviamente tiene un saldo acreedor como una ganancia y esta, este valor que tenemos aquí nos va a ir directamente a dónde al estado de pérdidas y ganancias eso es lo que les puedo decir al respecto de el registro de la venta de un vehículo Obviamente, nuevamente, solamente le hemos hecho sin tomar en cuenta ningún tipo de impuesto, ¿no? Hemos hecho de forma directa. Cualquier situación, cualquier consulta, estoy abierto para que ustedes las hagan con total libertad. Muchísimas gracias.